Nuevas temáticas dentro del podcast que se viene. Acompáñame. Negocios en digital 1042. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios, de cómo generar negocios dentro de LinkedIn, que es la nueva plataforma en la que, no la nueva, bueno, la plataforma en la que nosotros generamos negocio, generamos marca profesional dentro de LinkedIn. Es un proceso en el cual estamos trabajando esta semana. Les decía que va a ser un poco atípica porque estamos trabajando con el equipo en un nuevo formato que posiblemente salga los próximos días. Espero, esperemos la próxima semana. En todo caso estamos pendientes, ¿no? Pero bueno, la numeración va a continuar porque queremos darle una celebración a que, pues, más de tres años ya estamos aquí trabajando eh, y generando contenido que empezó <risa> con una temática diferente. Eh, de hecho, antes era a ver cómo era emprendedoras en el mundo o madres emprendedoras, de no me mejor era enfocado para madres. y evolucionando, ¿no? Y esta evolución parte de pues su servidor Acateamán como ha ido evolucionando dentro de eh, el apasionante mundo del marketing. Y un proceso de especialización que es el que hoy prometemos ¿no? entonces por eso vamos a hablar sobre las diferentes temáticas que queremos trabajar y eh, trabajar desde el equipo para ofrecerles a ustedes y que nuevamente tengan a lo largo de cinco días eh, diarios de lunes a viernes pastillas con contenido de estrategias técnicas tácticas que les permita implementar de manera práctica eh, su presencia de marca profesional en LinkedIn, de que puedan generar oportunidades de negocio en LinkedIn, de que puedan ampliar esa red de contactos, de que puedan prospectar de manera efectiva. Eso es lo que vamos a hablar. Pero ya saben, no sin antes, si quieren entender un poco más cómo funciona LinkedIn, cómo sacarle mayor... Eh, provecho a esta red social, pues yo les enseño esto a través de una masterclass que te regalo el día de hoy, cateman.com slash masterclass, echarle un vistazo para que conozcan, descubran cuál es ese sistema que nos va a permitir, pues, generar negocio de manera efectiva dentro de LinkedIn, ¿no? Bueno, este ya saben, los, eh, los eh, martes y jueves inicialmente estaban, eh, o este, veníamos eh, trabajando el tema de entrevistas, y hoy me estoy haciendo una entrevista en la cual, Uh, vamos a contestar esta pregunta. Bueno, ¿qué temáticas eh, de aquí en adelante se piensa ofrecer dentro del nuevo formato del podcast como les decía, van a, eh, lo que se quiere hacer son pastillas de 5 a 10 minutos donde se va a hablar obviamente de estrategia no parte de cada negocio debe tener una estrategia No una estrategia de negocio que luego la aterrizas en una estrategia de marketing en una estrategia de ventas y cómo estas estrategias las puedes aplicar dentro de Linkedin por ejemplo cómo eh, pulir o tener de manera precisa tus perfiles profesionales y las páginas de empresa dentro de Linkedin o las páginas de producto, cómo de pronto ya aterrizando, eh, entender bien a tu buyer persona, cómo saberlo, segmentar los diferentes subnichos y esto también adicional, cómo se puede trabajar dentro de LinkedIn, hacer estas segmentaciones para buscar de manera efectiva a esa radiografía de ese potencial cliente que ya lo tienes listo dentro de Sales Navigator también, ¿no es cierto? Eh, y esto nos abre una gran posibilidad que LinkedIn, aparte de ser una red social, es un gran buscador, ¿no? Y dentro de ello, este, los sistemas de prospección que se pueden trabajar en LinkedIn son muy, muy potentes, pero ojo, sabiéndolo trabajar de manera efectiva, con estrategia, y que, claro, luego eh, hemos de citar algunos ejemplos de cómo se puede automatizar esta información, ¿no? El trabajar reuniones comerciales también es súper importante si estamos en ambientes B2B o en ambientes profesionales. Llega un momento en el cual la persona, pues, quiere conversar contigo, quiere reunirse, ¿sí? Y, este, adicional también, trabajar todo el tipo de, tanto organizar y planificar el contenido que te va a permitir, digamos, hacerte referente en tu sector gestionar también de manera efectiva el seguimiento a los prospectos. De hecho, esto es súper interesante y ayuda al tener un CRM. Todos estos temas que les estoy comentando ahorita, queremos irlos tratando en este nuevo formato del podcast, nuevamente con el afán de darles estas herramientas diarias para que ustedes puedan entrar en acción y este, posicionarse dentro del LinkedIn, ¿no? administración de tareas, por ejemplo, o cómo generar un buen embudo de venta dentro de LinkedIn, cómo hay diferentes embudos de venta que son apoyo a la plataforma de LinkedIn. Al final, LinkedIn es una plataforma ajena nuestra, ¿no es cierto?, que puede cambiar o cerrar sus puertas, que eso se vislumbra que no, pero eh, siempre es importante trabajar todas esas estrategias para llevarlas a tu eh, casa digital, ¿no?, que sería tu sitio web. Y más estrategias y novedades. Siempre vamos a buscar, eh, brindar novedades de todo lo que está pasando dentro de linkedin y todo su ecosistema si hay algo que extrañas por favor dejarlo en las notas, eh, más bien dicho, en las notas del programa, les dejo el enlace cateman.com/contactar para que ahí ustedes puedan eh, dejar sus comentarios, qué les parece, estas nuevas temáticas que queremos salir, si hay algo que extrañarían, algo más que les está faltando, por favor, eh, somos todas oídos y pues recuerden, estamos trabajando en equipo apasionadamente para brindarles a ustedes la mejor experiencia y las mejores nuevamente. Eh, estrategias eh, herramientas eh, técnicas todo con el afán de tener una buena presencia dentro de linkedin así que sin más nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. se les quiere mucho un fuerte abrazo ya saben si este contenido fue de valor por favor recomendar a su amigo a su profesional a algún familiar y también dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast que nos ayudan a que siga visibilizando esto que estamos haciendo de día a día un abrazo